Bueno, bienvenidos a este taller de terapias y tratamientos. Mi nombre es Violeta García, vengo de Atenpace, soy fisioterapeuta y coordino el departamento de fisioterapia de, de esta asociación que nos dedicamos a, a la ayuda al paralítico cerebral y su tratamiento y de lo que os vengo a hablar es de, es de TeraSuite. Eh, mi formación eh, es principalmente en abordajes de neurodesarrollo y en última instancia como entrenadora TeraSuite que es un poco de lo que de lo que venimos a hablar hoy. Eh, la, el título de la ponencia era eh, Experiencias eh, de Terasuite en el ámbito educativo. Lo que os venimos a mostrar es un poco cómo hemos integrado la herramienta en nuestro, en nuestro centro. Lo primero de lo que os vamos a hablar, bueno, antes de nada, eh, os presento a Moisés. Es eh, Moisés Paneagua, una persona que trabaja con esta herramienta y que viene un poco también para contaros su experiencia. Lo primero de todo es eh, contaros qué es. Eh, Terasuida es un método de fisioterapia de fortalecimiento muscular intensivo que desarrolla su actividad con este traje que veis a la, a la izquierda. El traje surge y el diseño del método surge de la era aeroespacial rusa en la que veían que los astronautas al volver de los viajes aeroespaciales presentaban distintas eh, limitaciones a nivel musculoesquelético, de eh, deterioro a nivel de atrofia muscular y pérdida de la densidad ósea. Entonces diseñaron un traje eh, que daba un efecto compresivo para conseguir paliar estos efectos y estaba asociado a un programa de, de entrenamiento. A partir de ahí surge el primer traje que es el Penguin ya en los años 70 en el que ya lo utilizan para personas con problemas eh, neurológicos. A raíz de ahí empiezan a surgir distintos tipos de, de órtesis y de trajes que hemos podido ver y conocer en el mercado, desde las órtesis de segunda piel, como Teratoj o Meo que están concebidas para llevar todo el día, a trajes de terapia, como el precursor de Terasuit, que es el Adeli, hasta, hasta este traje. Este traje fue diseñado por, eh, por Isabela Koscielny, que fue la primera que eh, acabó las modificaciones sobre este traje e introdujo una terapia de fortalecimiento muscular intensiva en Estados Unidos para trabajar con niños con parálisis eh, cerebral. El mecanismo de, de acción de la terapia y, de, y del traje lo intentamos resumir en las imágenes de la, de la derecha. Las personas que tienen un desorden neurológico presentan distintos problemas en el control de la postura y del, y del movimiento. Pero no solo eso, toda la integración de sus sistemas sensoriales se ve, se ve afectado, tanto de la información que recibimos del entorno como la que reciben de su sistema proprioceptivo, de su propio cuerpo. Además, esta información sensorial tiene dificultades para integrarse a nivel del sistema nervioso central, con lo cual la orden motriz que manda su sistema musculoesquelético es deficitaria y de ahí los problemas de, de control de la postura y del movimiento. ¿Cómo actúa Terasuit, Pues rompe este círculo con la acción del, del traje. La acción del traje lo que consigue es una regulación, dar un impulso sensorial propio efectivo profundo, potente, que ayuda a organizar esa información sensorial, de manera que puedo sentir mejor mi cuerpo. Eso ayuda a que a nivel del sistema nervioso central se pueda integrar mejor y producir una mejor respuesta motriz. Y eso sumado a la acción que hace el propio traje, eh, las fuerzas eh, compresivas que genera, eh, haciendo que la musculatura se tenga que activar ayuda a que el control de la postura y la ejecución del movimiento pueda ser, eh, pueda ser mejor. En resumen, es sobre todo el input proprioceptivo profundo que da más la activación que da de toda la musculatura estabilizadora del core, de la musculatura central del, eh, de, del cuerpo. Al final lo que consigue como beneficios es un reinicio y un reentrenamiento de ese sistema nervioso central, una regulación del tono asociada a, a este efecto y conseguir una mayor alineación y estabilidad postural que ayuda a disminuir movimientos compensatorios con las extremidades o a que ejecuten el movimiento de una mejor forma. Todo siempre desde la perspectiva de una corrección dinámica. Luego os contaré un poquito más del traje y es eh, dinámico, no restringe el movimiento en ningún momento. La persona con él es capaz de poderse mover. Este método nos llegó a nuestra entidad y lo podemos desarrollar de varias formas. Una de ellas es la versión eh, clásica que se desarrolla, que es como lo concibe su, su creadora, como se concibe de manera clásica, que un, se desarrolla a través de un programa intensivo de actividad que puede ser de tres semanas de duración o de cuatro semanas de duración, con trabajo cinco días en semana y en sesiones de tres horas al día. Cuando nosotros incorporamos en la ATEMPACE la herramienta, lo que vimos es que las personas que atendíamos en nuestro cole y en nuestro centro de rehabilitación de adultos no tenían tres horas disponibles en el día para poder realizar la dinámica intensiva. Eso lo realizamos de manera ambulatoria o de manera externa. Entonces… Eh, lo que nos planteamos fue adaptar la herramienta al entorno escolar en el que más nos movíamos, que pudieran utilizar cada una de las partes de las herramientas que tiene este, este método por separado en su tratamiento de fisioterapia habitual en el, en el centro. Paso muy rápidamente sobre indicaciones y contraindicaciones. ¿Quién puede utilizar esta herramienta? Cualquier persona que tenga una afectación del sistema nervioso central en cualquiera de sus formas, desde problemas de una alteración del tono como ataxia, tetosis, espasticidad, parálisis cerebral en todas sus formas, accidente cerebrovascular, muchos, eh, muchos de los diagnósticos serían compatibles con, eh, con el uso de esta herramienta. ¿Quién no puede realizarla? Hay contraindicaciones. Hay contraindicaciones que se refieren sobre todo al uso del traje y al uso de la terapia intensiva como tal. Sobre todo, eh, personas que ya tienen una situación de alteración estructural, de degeneración articula, articular severa, no tendrían algunas limitaciones para poder utilizar o no podrían utilizar el traje, porque el traje genera una compresión que haría una acción no deseada de estrés articular sobre estas articulaciones que ya están fuera de su alineación eh, normal. Y luego también hay ciertas enfermedades metabólicas y degenerativas que no son candidatos ni al uso del traje ni al uso de la terapia intensiva. ¿Por qué? Porque su sistema musculoesquelético no es capaz de soportar la intensidad y la dosis del ejercicio que va a proporcionar la terapia intensiva ni el efecto activador que genera el propio traje. Y en lugar de conseguir el efecto deseado de eh, aumento de masa muscular, de potenciación y de… Eh, eh, conseguiríamos lo contrario, destrucción de esa masa muscular y mayor, mayor fatiga. También hay precauciones en el caso de personas con problemas cardíacos o respiratorios. En definitiva hay que valorar muy bien cada caso de, de, de cada persona que vaya a utilizar la herramienta para poder comprobar si es candidata o, o no eh, para ella. Os voy a hablar un poquito de cómo se desarrolla el programa clásico, el programa intensivo de, de TeraSuite. Son sesiones de trabajo de tres horas, en tres horas da tiempo a hacer muchísimas, eh, muchísimas cosas. Está un poco estructurado en tres fases. Eh, hay una primera fase que es preparatoria, eh, tanto a nivel músculo-esquelético como a nivel sensorial. Utilizamos muchas técnicas, desde masaje, termoterapia, neuromovilizaciones, todo encaminado a preparar al cuerpo para la actividad de fortalecimiento que va a venir posteriormente. Luego viene una segunda fase de fortalecimiento específico a través de un sistema de poleas en lo que algunos conoceréis comúnmente como la jaula, la unidad de movimiento funcional, que luego os, os mostraré lo que, lo que es, en el que ya lo que se hace es trabajar sobre la musculatura concreta que esa persona necesite para poder mejorar en su capacidad eh, motriz. Esto se puede hacer con traje o sin traje, es una parte bastante amplia y bastante importante de, de, del método porque es donde haces ese trabajo analítico de la musculatura. Y luego tiene una tercera fase que ya es de trabajo funcional en la que se hace con el, con el traje y lo que hacemos es traernos ese fortalecimiento muscular a la actividad y trabajar en la postura, en la ejecución del movimiento que más le cueste realizar a la persona o eh, hacia la que esté encaminado su, su plan de, de tratamiento. Esto sería el programa intensivo. Nosotros que hemos hecho, lo hemos integrado en, eh, en la dinámica de, eh, habitual de fisioterapia. La manera en la, que lo hemos, en la que lo hemos integrado tiene mucho que ver con cómo concebimos nosotros la fisioterapia en, en Atenpace y la neuroplasticidad. Eh, tenemos un enfoque, que vemos a la persona desde un punto de vista global, en el que damos muchísima importancia a todo lo que tiene que ver con estructura y función eh, corporal eh, a nivel de optimización del tono, de que la persona mantenga un control postural lo más adecuado posible, pero también nos estamos dando cuenta que en nuestros, las personas con las que trabajamos, que van haciendo ya su transición hacia la vida adulta, ten, le tenemos que dar mucha importancia al mantenimiento de la condición física y para eso Terasuite nos ayuda mucho a poder realizarlo. Todo al final encaminado a que la persona pueda seguir participando a nivel motriz, pueda seguir accediendo, es ese el to, es en entorno y fomentar su capacidad funcional y desarrollar su aprendizaje motor, que es al final lo que sabemos que es capaz de producir cambios en los mapas cerebrales, en la organización plástica del cerebro. Voy a, eh, lo, que voy, lo que os voy a mostrar ahora es eh, ya ejemplos prácticos de los chicos que utilizan eh, la herramienta en, en nuestro centro y vamos a ir viendo los distintos materiales que hemos ido adaptando. Por supuesto, el traje. Eh, el traje... Da una información sensorial muy potente solo por el hecho de, de ponértelo, te contiene y te organiza y además genera una serie de fuerzas entre las partes rígidas, no sé si, si veis, luego veréis mejor, tiene distintas partes rígidas o semirígidas: un, pantal, un pantalón, una, un chaleco, rodilleras, zapatos… Tiene incluso módulo de cabeza y de brazos y todo ello tiene una serie de ganchos en las que se conectan conectores elásticos que son los encargados de emular la función muscular, de hacer el recorrido y el trayecto y la función que deberían de hacer los, eh, los músculos, de ahí el efecto corrector postural y de, y de activación muscular. En la foto de la izquierda, el niño del traje rojo, habitualmente, si no tuviera el traje puesto, tendría mucha más asimetría postural. Su pierna derecha permanecería mucho más eh, mucho más encogida y simplemente con la colocación del, del traje está en una situación más estirada. Entonces, para nosotros ya en sí mismo simplemente el uso del traje es un elemento facilitador muy potente. En la siguiente vais a ver un, un vídeo en el que hay una niña que tiene, eh, por una parte, el eh, camina sin el traje y otra con el traje, para que podáis ver un poco las diferencias, sobre todo en la velocidad de, de ejecución del movimiento, consigue lentecerlo un poco más, inicialmente parece un poco robótico, ahora cuando empieza el vídeo, pero consigue... ahí estamos pero consigue no juntar tanto los pies en el, en el centro. Y el vídeo está un poquito oscuro, no se aprecia bien, pero ella necesita sin el traje hacer un efecto de muchísima más rotación y torsión corporal que cuando tiene el traje no le es eh, necesario. Es otro ejemplo del traje como elemento facilitador y sobre todo la capacidad que tiene para poder separar la pierna y sacar la punta de los pies hacia afuera para poder, en este caso, moverse. Es una actividad que para ella es muy complicada. La, los, el otro material que utilizamos principalmente y que nos ha dado una vuelta a la forma en la que planificamos las actividades y planteamos las actividades desde fisioterapias, todo lo que tiene que ver con la terapia en suspensión. Para ello TeraSuite dispone de muchos materiales para poder trabajar sí. eso, para poder trabajar sobre, con cierto porcentaje de suspensión corporal. En la imagen del centro ve la, veis la, uni, la unidad de ejercicio universal, lo que comúnmente eh, conocemos como jaula, que es una estructura enrejada en la que puedes conectar distintos eh, tensores, cinchas, elásticas o rígidas e, y demás con, eh, para poder realizar tanto polioterapia, por un lado, el fortalecimiento clásico que hemos visto en los gimnasios de rehabilitación de los hospitales y otros centros de hace eh, unos años atrás, realmente todo está, todo está ya inventado. Y luego, por otra parte, desarrolla una herramienta propia, el Spider, que el Spider es un cinturón que tiene una serie de arandelas a la que tú puedes conectar a través de mosquetones. Tensores elásticos, no los de entraje, otros que conectan con la jaula. De esa forma consigues suspender el peso corporal de la, de la persona y lo puedes graduar con la estructura enrejada. Cuanto más arriba sitúes los conectores, más suspensión corporal, cuanto más abajo los sitúes, más, eh, más carga. Y al final son herramientas con las que más eh, trabajamos con, nuestro, con nuestros chavales. ¿Qué cosas se pueden, eh, se pueden hacer? Aquí vais a ver también un vídeo en, en el lado izquierdo en donde veis a, a Moisés que está trabajando principalmente eh, lo utilizamos para cuestiones relacionadas con el control del tronco. Todos en algún momento de nuestra vida en fisioterapia hemos trabajado muy intensamente sobre ese control del tronco para mejorarlo o para, o para aumentarlo o para, o para mantenerlo. En este caso Moisés, con el, la ayuda del Spider, es capaz de mantener el tronco por sí solo, que de otra forma no sería posible y tiene distintos tensores para, por un lado, mantener sus piernas abiertas, ayudar a que el peso recaiga más sobre, sobre los pies y que pueda ser más estable con su tronco para, en este caso, como habéis visto en el vídeo, poder jugar a los bolos, que es su actividad favorita, o utilizar otras herramientas con, con los brazos. Pero el control del tronco lo podemos trabajar también de muchas maneras y en muchas posiciones, no solo en la posición de sentado, sino también en la imagen del centro veis otra actividad que se utiliza mucho con Terasuit, que es la que ellos llaman comúnmente como la actividad de volar, porque la persona está suspendida en la, en la horizontal de forma de que los tensores soportan su, su peso y él para mantenerse solo tiene que hacer el esfuerzo enderezador, tanto de la cabeza como de la musculatura del tronco, para mantenerla arriba. Pero el esfuerzo enderezador que hace es muy, muy, muy potente, aparte del de intentar traer los hacia adelante. Y luego también podemos aprovechar distintos materiales en suspensión para colocarnos en otras posiciones y trabajar desde ahí el control de tronco, en posiciones en que a lo mejor personas ya adultas tienen muchas dificultades para llegar a esa, a esa posición como puede ser la de cuatro patas que veis en la, en la izquierda. No solo el control de tronco, ¿qué más cosas podemos hacer? Podemos hacer actividades para el empuje y el apoyo de las manos. Con distintos materiales lo que hacemos es irlas graduando, desde eh, cuando lo que hacemos es simplemente dosis muy bajitas en las que el niño tiene que empujar contra una resistencia elástica, a tener que empujar y soportar sostener todo el peso de su cuerpo, para lo que colocamos una suspensión en su, en su tronco para ir dándole mayor o menor asistencia de, de peso. Y claro, todas esas suspensiones nos valen para trabajar en, determinadas, en diferentes posiciones, tanto sea cuatro patas, sentado, tumbado, etcétera. Lo mismo que hacemos con los brazos, también podemos hacer actividades para todo lo que tenga que ver con el empuje y el apoyo de los, de los miembros inferiores. Igualmente la imagen de la izquierda con el, con el spider, lo que hacemos es suspender parte del peso de esta peque de, de, de Laura para que ella tenga más facilidad para poder sacar una pierna y empujar contra el suelo para pasar a la, a la vertical o para ya hacer trabajo en pipe de estación, como en el caso de Jorge, que tiene los tensores del Spider colocados para darle un poco de estabilidad, que él tenga la sensación de que no se va a caer, pero eh, tenga que hacer ajustes posturales para poder mantenerse. Además, eh, estas cinchas del Spider son elásticas, con lo cual le va proporcionando una sensación de rebote en la, a la que tiene que ajustarse posturalmente en todo, el, en todo momento. Luego también actividades de suspensión para la puesta en pie. Aquí os he puesto chicos que no están utilizando, que ya son más mayores, no están utilizando el traje porque, no se, porque ya tienen eh, eh, problemas de, de columna que impiden el uso del traje, pero que sí que ellos se pueden mantener de pie unos, eh, unos segundos. Y nosotros los de fisioterapia veíamos el problema en la que ya muchas veces eran tan eh, grandes que una persona no conseguíamos darle el soporte y facilitar esa puesta en pie todo el tiempo que sería, que sería necesario, con ayuda de esto lo que hacemos es suspenderlos en el, en el raíl, el raíl es una estructura que sale de la, de la jaula y que se desliza a través de una percha para que puedan eh, desplazarse o mantenerse estáticos como es el, el caso en la posición de, de pie y les permite a ellos estar con seguridad, saber que si algo falla no se van a, no se van a caer y poder aguantar más tiempo de trabajo en esa postura en, en, en pie vale y boca abajo también Aquí hay otro vídeo para que veáis otro ejemplo para actividades de marcha, claro que sí, también podemos utilizar el traje para la facilitación de la marcha y de, y de caminar. En este caso Jorge, él está trabajando con un andador sin el traje, el soporte que tiene que dar el fisioterapeuta con sus manos es mucho mayor y él, eh, eh, tiene muchas más dificultades para poder eh, organizar el movimiento de una pierna con respecto al otro. Aquí hay un vídeo, ¿podemos eh, ponerlo? ...y de otra forma sin el traje no podríamos utilizar el andador... ...y de esa forma se lo podemos incorporar en el, en el, en el trabajo... Puedes trabajar sobre eh, cosas, eh, habilidades concretas o incluso secuencias completas de, de, de desarrollo que quieras utilizar aquí y que las utilices todas juntas. En el caso de, de Inés, por ejemplo, aquí estábamos trabajando todo lo que es la secuencia desde que está en cuatro patas y tiene que pasar a de rodillas y a sacar una pierna para, para incorporarse hacia la, hacia la vertical. Pues con los diferentes tensores vas poniéndoselo para ayudarla o para complicarla, dependiendo del caso, en este caso era para ayudarla tanto a desplazar el centro de gravedad para atrás, para que tenga facilidad para pasar a de rodillas, que como se ve en la imagen central, y luego con un pequeño soporte para que cuando ella saque una pierna, si pierde el control hacia adelante, él, eh, la referencia elástica la, la mantenga y pueda realizar esa, esa secuencia, para todo lo que es el traba, trabajar componentes de, de habilidades que están en su desarrollo motor próximo y que estamos trabajando desde fisioterapia. Entrenamiento de habilidades funcionales. En el caso de este ejemplo que os ponemos, la demanda era muy concreta. La familia necesitaba que Gaby se pudiera mantener agarrado una, a una barra, en este caso, a, un, a una barandilla más tiempo, para que le diera a la madre tiempo a poder coger la ropa, retirarse unos, unos segundos y poder realizar su aseo de pie. Entonces trabajamos distintos eh, ámbitos por separado, distintas eh, actividades. Por una parte, que mejorara el agarre de, de las manos sobre una, sobre una barra, que aumentara los tiempos, pues que él era capaz de mantenerse en bipedestación, como es en el caso de la imagen del centro, o juntarlo todo en otra actividad, como era en el caso de caminar con un andador, en la que él tenía que sujetar el andador y que no se le fueran las, eh, las manos, mientras nosotros le ayudáramos a ir caminando. También lo podemos utilizar para habilidades motrices complejas, como puede ser enseñar a saltar que puede ser una actividad funcional, que puede ser un poco difícil de hacerla vivenciar a nuestros, a nuestros peques y a través del spider le damos la posibilidad de vivenciarlo con mayor facilidad porque ellos solo tienen que hacer el empuje contra la resistencia elástica y solo la estructura le va a ayudar a vivenciar esa fase de ascenso del, del salto. En el caso de Angélica necesitábamos enseñarla a saltar porque era una niña que caminaba, pero que cuando llegaba a una zona de escaleras eh, o superficies que eran más inestables, pues se mostraba mucho más insegura y tardaba más porque no sabía cómo resolver esa situación. Y luego, el último ejemplo que os pongo es un poco que veáis todo el acompañamiento a este PE, que es un trabajo que hemos realizado a través de dos años y medio, eh, en el que le acompañamos en todo el desarrollo motor, en toda su función motora gruesa, desde que llegó al cole en el que, eh, sobre todo, cómo se podía, podía moverse en el suelo, pasaba de boca arriba a boca abajo, se mantenía un poquito sentado, a cómo empezamos todo ese trabajo. Primero, pues a enseñarle a que se mantuviera sentado durante tiempos más largos, a que mejorara toda su su movilidad en el suelo. Empezamos a trabajar el, eh, en, en pie con el, con el spider, al principio le teníamos que poner unos eh, estabilizadores en las rodillas porque no era capaz de sostener todo el peso de, de sus piernas aún con la ayuda del, del spider. Al final del al año y medio o así empezamos a, a trabajar lo que sería el paso de sentado a de pie y a finales del curso pasado ya llegamos a poder entrenar este tipo de situaciones en su aula. Ponles el vídeo, por favor. en el que ya él solo empieza a hacer la secuencia y el paso de, de, de sentado de pie. Actualmente, él se está desplazando, ahora mismo está entrenando el desplazamiento con un, con un andador, que lo veréis en el siguiente vídeo, que es una actividad que le, que le gusta mucho menos, le cuesta mucho más, y en la que tiene grandes dificultades para sacar la pierna derecha, que es en lo que estamos, en lo que estamos trabajando. Muy bien. Hasta aquí serían lo los ejemplos que os traía para mostraros de la adaptación que hemos realizado en el, en el ámbito escolar. Realmente acabamos de empezar. Es una herramienta muy versátil que nos ha cambiado un poco la forma de concebir las actividades de fisioterapia, que nos permite realizar un enfoque muy individualizado y muy específico del tratamiento de, de, de nuestros chavales y que estamos viendo que lo podemos incorporar a diferentes rutinas, incluso terapéuticas, eh, como puede ser la manipulación en el caso de terapia ocupacional o en distintos aspectos de comunicación alimentaria las, las estrategias que estamos desarrollando se están ampliando con mucha facilidad. Y nada más, muchas gracias, os dejo mi dirección de contacto por si necesitáis ampliar información o alguna cosa y, y nada más. Ahora voy a dar paso a Filip y Juan... <risa> a Juan Antonio, eh, vienen de UPACE San Fernando, Juan es psicólogo especializado en la confección y dirección de, de programas sociales y terapéuticos basados en el ajedrez, trabaja en el Club de Ajedrez Magic de Extremadura y eh, que, ponen, eh, que es pionera en la realización y puesta en marcha de programas innovadores donde aunan terapia, inclusión social y metodología específica en el ajedrez y es considerado uno de los mayores especialistas del mundo en estas, en estas materias. Os dejo con él. Muchas gracias. Buenas tardes. Se me oye muy bien, ¿verdad? Bueno... Eh... Muchas gracias a la Confederación por invitarnos. Y bueno, yo vengo de. Yo vengo de Extremadura. Y bueno, soy psicólogo, pero psicólogo en excedencia de la administración. Y bueno, yo ahora quiero contar un poco la historia de cómo surge el ajedrez terapéutico. Eh, mi colega Elbeck, que trabaja directamente con, con personas con. Disculpad, es que he puesto el temporizador, que me rollo mucho. Bueno, Philippe Beck, psiquiatra, trabaja directamente con personas con, con PC. Bueno, yo empecé en el ámbito de la, de la psicología, del ajedrez. Y bueno, vengo de un club, vengo de Mérida, Extremadura, y resulta que este club, bueno, resulta, no pasó, llovió del cielo, sino que fuimos campeones de España por equipo, fuimos, fuimos campeones de Europa. Entonces, bueno, en Extremadura no... ...no hay muchos equipos de fútbol... ...ni muchas cosas demasiado buenas ¿no?... ...entonces nuestro club de ajedrez se hizo... ...pues bueno, un poco famosito ¿no?... ...salvando un poco la distancia con otros deportes... ...y bueno, cosas de la vida nos encargaron... ...nos encargaron que trabajáramos con mayores... ...nos dijeron, eh, ¿podéis, no trabajar... ...sino podéis enseñar ajedrez a mayores... ...bueno, cuando nos pusimos a enseñar... ...el ajedrez tradicional a mayores... ...pues mira, la verdad es que la cosa... ...no resultó nada, nada bien... ...¿qué es lo que pasaba?... Pues bueno, había personas con 60 años, con 65, con 89, los había que sabían jugar, los había que no sabían nada, había muchas mujeres que se preocupaban de su, de su bienestar mental, tenían muy introyectado, que tenían que trabajar la mente, pero no habían jugado nunca, nada parecido al ajedrez, ni siquiera a ese sentido competitivo, eh, lo tenían como muy marcado. Entonces, bueno, las cosas como son, fue bastante regular la cosa, ¿no? Entonces, bueno, nos planteamos, nos planteamos, nos planteamos hacer otro sistema, hacer otro sistema. Y bueno, ¿el sistema, el sistema en qué consistía? Pues bueno, estaban empezando las modernas neurociencias y nosotros empezamos a aplicar a aplicar lo que es la metáfora de que el cerebro es como un músculo. Si tú trabajas ese músculo, lo que pasa es que no tenemos un músculo solo, sino las cosas serían muy fáciles. Tenemos muchísimos músculos. Si tú trabajas esos músculos de una forma graduada, de menor a mayor intensidad, siempre sobre esos músculos concretos, aquí estoy trabajando el bíceps. Pero así estoy trabajando otro tipo de cosas. Entonces empezamos, empezamos a crear a través del ajedrez ejercicios, baterías, muchos ejercicios basados en el ajedrez que trabajaran específicamente estas funciones. Bueno, y nos dimos cuenta... De que servía para mayores, que fue nuestro impulso inicial, pero también para personas adictas, también empezó a servir para personas con trastornos mental graves, para discapacitados. Se creó como una especie de, de gran movimiento que bueno que ha fructificado en un, una plataforma online de cursos de ajedrez terapéutico Hemos formado más de 400 personas de España y Latinoamérica. Uno de los cursos a mí me gusta mucho está el doctor Philip Helbeck, eh, es ajedrez terapéutico en parálisis cerebral que él lo, os lo explicará un poco y bueno se ha creado una especie de movimiento del que estamos muy orgullosos partió de extremadura y bueno está es lo que vengo aquí a explicaros un poquito y Philip pues os explicará ya más directamente más directamente eh, ...su aplicación en, en PC... ...este es uno de nuestros centros... ...una localidad estemeña, Don Benito... ...estos señores que ven ustedes ahí... ...son personas adictas... ...miren... Eh, ...ahí si ustedes ven a nuestro... ...a nuestro monitor José Miguel... ...pues tiene una cosa como muy extraña... ¿no? ...ahí en el tablero... ...tiene unos, unos cuadritos azules, rojos... ...está trabajando habilidades visoespaciales... ...habilidades visoespaciales... Eh, por ejemplo, nosotros trabajamos habilidades visoespaciales, memoria, atención, funciones ejecutivas, razonamiento. Les decía antes lo de los músculos. Miren, eh, estos músculos tenemos con respecto a la atención. Atención focal, atención selectiva, atención sostenida. Hemos creado muchas baterías, muchas baterías, trabajando específicamente estas funciones, estas áreas. Más de 200, bueno, más de 200, más de 300, y miren, se puede adaptar, eh, lo hacemos también con personas con altas capacidades. Podemos adaptarlo casi a cualquier colectivo, casi a cualquier población. Como estas cosas es mejor verlas, y voy de tiempo genial, lo cual no es habitual. Mire, este es un ejercicio de memoria, técnicas mnemotécnicas, este, por ejemplo, les encanta a los mayores, les encanta a las personas adictas, porque adi las personas adictas, por ejemplo, tienen problemas importantes, personas que han consumido, lo que todos sabemos aquí, personas que han consumido sustancias, pues bueno, hay un deterioro importante de memoria. Nosotros trabajamos con adictos de muchos años, trabajamos con alcohólicos de 20 años de consumo, que es un destrozo tremendo, y el, la sensación subjetiva de que tienes buena memoria es muy, muy importante. Este, este es un ejercicio de técnicas mnemotécnicas, les enseñaré cómo funciona. Eh, se trata de memorizar eso. Eh, bueno, muchos de ustedes, digo muchos, no lo sé, algunos sabrán ajedrez. No hace falta saber ajedrez. Empleamos ajedrez, otras veces no lo empleamos. Se trata de memorizar eso, la columna vertebral, ¿no? Eh, en el ajedrez, los ajedrecistas hablamos las casillas, pues, bueno, como el juego de este de los barquitos antiguos, a uno, a dos. Se trata de memorizar, memorizar eso. Lo vamos a memorizar, ¿vale? Ahora lo quitamos, lo quitamos y elegimos una persona del público. Una persona de nuestro taller, una persona de nuestro taller, bien si no tiene movilidad, lo reproduce en su tablero, bien si no tiene movilidad, nos puede decir las casillas, bien se acerca al tablero mural, esto lo hacemos en un tablero mural, este es nuestro tablero mural, para que sepan ustedes nuestros elementos, y le decimos, José, José Manuel, ¿te acuerdas de cómo estaban? Entonces llega José Manuel, y bueno, era facilito, ¿no? Lo pone, eh, entrenamiento cognitivo, rehabilitación, ejercicios de menor a mayor dificultad. Ahora ponemos en el tablero mural ese ejercicio, esa posición, mejor dicho, como verán ustedes, es la columna vertebral, la columna vertebral pero hemos añadido una fichita. Bueno, el de antes no era muy difícil, el de ahora tampoco, se lo quito. ¿Quiénes se acuerdan de cómo estaba? Pues ¿Pueden levantar la mano? Que yo vea. Muy bien, el sector de atrás es mejor, con diferencia. Nada más mételo de delante es que no se atreven. No vaya a ser que lo saque después, pero yo lo tengo asumido, ¿vale? ¿Eh? Muy bien, han aceptado ustedes. Ahora pongo otro y vamos dando lecciones de metacognición. De cómo el cerebro, de cómo el cerebro requiere la organización, mientras más te organices, mejor tu columna vertebral y vas metiendo fichitas, pero es que ya la columna vertebral es una ayuda, ya es una ayuda, va mejorando, ¿eh? fíjense, memorizan ustedes que los veo muy atentos, a todos menos a uno, es broma, eso siempre lo digo, ¿vale? Y ahora muy bien, ¿eh? es donde ustedes estaban. Y ahora sí voy a preguntar, memoricen este, ¿vale? ¿Ven ustedes cómo la columna vertebral supone una ayuda? En realidad, vamos colocando los elementos... Estas son como las técnicas mnemotécnicas que emplean estas personas que hacen cam campeonatos, torneos de memorización. Este es un ejercicio excelente. Lo quito. Normalmente saca una persona, al tablero mural, pero aquí no hay tablero mural. ¿Cuántos peones había quitando la columna vertebral? Sí. Sí, aparte de la columna vertebral que eran cuatro. ¿Cuántos peones había? ¿Te acuerdas? Ahí están memorizando. Tres, muy bien. Tres. Los de cuatro después apuntarán. No, no vaya a ser que quede mal, ¿vale? Te pregunto, ¿no? ¿A quién le pregunto? Nada me te voy de menos a más, entonces es mucho más facilito. Pero como he tenido que empezar, ¿cuántos peones negros y cuántos blancos había quitando la columna vertebral? ¿Quién se atreve? Muy facilito. Dos negros y uno blanco. Muy bien. Esto es lo que vamos haciendo. Este es el procedimiento. Miren, hemos llegado a poner todos los peones y casi, todo, casi todas las piezas del tablero. Durante una sesión de 45 minutos, hacemos un parón y seguimos. Aquí ven ustedes una clase con un discapacitado. Miren, el procedimiento es igual. Tenemos ahí a los usuarios... Este es nuestro monitor, el monitor va eligiendo la persona que sale, que va a salir. ¿Cómo lo elige? Los más sencillos, los ejercicios más sencillos, se los reserva para personas que tienen menor nivel, menor capacidad, o personas que acaban de entrar en el taller. Personas que acaban de entrar en el taller, los más complicados se reservan para personas que ya llevan tiempo en el taller, para personas que tienen mayor capacidad, y así participa todo el mundo. ¿Puede durar el, el... metodología? Pues mira, es individual dentro del grupo. Todo el grupo participa con el sistema que ustedes muy brevemente han podido ver, porque vamos, vamos seleccionando a las personas. Todos están trabajando, todo es un sistema de menor a mayor dificultad, porque todos están concentrados en todo momento. Muchos ejercicios son independientes del ajedrez, otros no lo son. Y los recursos que ven ustedes, muy sencillito, ese tablero mural, papel el propio tablero de mesa y las ventajas. Bueno, ahí tienen ustedes mayores, tenemos casi 400 personas entre mayores, discapacitados en Extremadura, discapacitados, trastorno mental grave, eh, adictos, eh, personas en caritas diocesana que tienen trastornos distímicos, hay casi 100. Ventaja, es muy flexible, no hace falta saber ajedrez. ...muy sencillo de aprender y aplicar... ...por parte de los monitores... ...hemos formado monitores... ...se lo explicará ahora Philip. ...hemos formado monitores de aspaces... ...ha sido muy sencillo... ...ha sido muy sencillo... ...fomenta realmente... ...el optimismo... ...porque las personas ven los progresos... ...muy rápidamente... ...es un sistema lúdico... ...tiene su parte competitiva pero tiene también su parte de pasárselo bien, la parte de, la parte de he acertado, no ha acertado, son muy frecuentes los aplausos, son muy frecuentes el apoyo mutuo, cuando una persona que normalmente no, no, no resuelve los ejercicios, quizás más, más, más complicados, no se los ponemos, pero cuando se lanza para intentar resolverlo, el grupo lo apoya, Normalmente son dos filas, como tengo estas dos filas primeras, participan, se levantan, los que no pueden lo hacen desde su propio su propio su propio pupitre. Entonces, bueno, es un sistema que, que a nosotros nos funciona extraordinariamente bien, que lo estamos exportando muy bien, que está, haciendo, que está gustando mucho a terapeutas, a personas que están al, al cuidado, a la atención directa, formativa, de estas personas y que, y que realmente se corresponde con los principios modernos, con lo, lo que se sabe hoy del entrenamiento y de la re, rehabilitación cognitiva. Bueno, pues le paso la palabra al doctor Philip Beck, Muchas gracias. Bueno. Como lo ha dicho Juan Antonio, yo soy el doctor Felipe Amber, yo trabajo en, en UPAC San Fernando, en Cádiz, en la provincia de Cádiz, en el sur de España, y nosotros decidimos aplicar esa técnica. Voy a explicar el cómo y el por qué. ¿En qué se basa el ajedrez terapéutico para su aplicación a la parálisis cerebral? Como lo ha dicho Juan Antonio, utilizamos el paradigma de la plasticidad neuronal. Eso es fundamental, es decir, ¿ah? siempre la metáfora del, del cerebro como músculo. Si el músculo, si el cerebro se utiliza, va a fabricar más sinapsis, más neurona. Y sobre todo el concepto de estimulación cognitiva. Estimulación cognitiva que creo que en los centros nuestros no se utiliza mucho siempre estamos hablando de estimulación motriz, de rehabilitación, de fisioterapia, pero el tema de estimulación lo tenemos muy pendiente en atención temprana, evidentemente, un poco en, en educación y quizás ya en adulto lo olvidamos un poco. Y eso es lo que queríamos poner, o sea, volver a poner un poco la estimulación cognitiva a, en el primer plano. Trabajar todo lo concepto es decir, como ha dicho, percepción, atención, concentración, memoria, función ejecutiva, razonamiento lógico, y sobre todo, como lo ha dicho Juan Antonio, es haciéndolo como estimulación cognitiva. El ajedrez como tal, el ajedrez es algo que trabaja todo, todo su concepto. Jugar al ajedrez trabaja todo su concepto, pero el método del ajedrez terapéutico permite hacer una estimulación selectiva Gracias a las baterías de, eh, de ejercicio que ha comentado anteriormente Juan Antonio. ¿Por qué, por qué vamos a utilizar eso? ¿Por qué? Porque en las personas con parálisis cerebral, más de la mitad de la persona con parálisis cerebral tiene trastorno cognitivo. ¿Ah? Es un hecho, todos los estudios lo demuestran, más de la mitad. ¿Ah? Y la terapia, la terapia cognitiva es la gran olvidada. Y bueno, ¿De dónde surge la idea? Es que el 11 de febrero de 2015, el Congreso de los Diputados aprueba una ley diciendo que hay que introducir el ajedrez en el mundo educativo. Ley que lo ha bueno, han votado absolutamente todos los diputados. Es excepcional en el Congreso que una ley salga con la unanimidad. Esta salió con unanimidad de todos los diputados. Es decir, introducir el ajedrez dentro de los colegios. Yo me acuerdo perfectamente cuando vi eso y ¿y nosotros qué? Nosotros tenemos un centro de niño tenemos un centro de educación especial. Nosotros no vamos a, a, a quedar aparte, no. Entonces quería ver un poco cómo podíamos nosotros también introducir el ajedrez en, en el mundo educativo al principio. Entonces yo busqué un poco, me puse en contacto con personas hasta de la, de la Federación Española de Ajedrez y tenemos la suerte de tener en nuestra provincia la persona encargada de la formación de los monitores de ajedrez a nivel nacional. Yo me puse en contacto con él y enseguida me habló de Juan Antonio. Yo me acuerdo perfectamente de la primera llamada que te hice, Juan Antonio. Él me habló que había una persona que trabajaba este concepto de adaptar el ajedrez a personas con discapacidad. Bueno, yo me acuerdo perfectamente de esa llamada. Hice la llamada y nos vimos casualmente tres días después, porque yo iba a Mérida, y nos vimos, y nos vimos la corriente pasó enseguida, decidimos... Uh, enseñar, yo, bueno, ver un poco cómo funcionaba una, una sesión, un taller de ajedrez terapéutico, fuimos, um, el director nuestro no, y las, toda la psicóloga del centro, fuimos a ver cómo era una sesión, nos encantó, y decidimos en, la, en el momento for, hacer un curso piloto de formación para monitor de ajedrez terapéutico aplicado a la parálisis cerebral. Entonces, Juan Antonio y yo lo, lo hicimos, sobre todo Juan Antonio, y... Uh, formamos a, ya, a 12 monitores para eso. Metodología. ¿Qué metodología utilizamos? Actualmente, digo actualmente porque tenemos nada más que un año, un año de experiencia, tenemos dos, 30, 30 personas que han utilizado, 30 usuarios que han utilizado el ajedrez terapéutico, 12 adultos porque al final... Ah, al principio la idea era para el mundo educativo, pero decidimos nosotros utilizarlo en todos los ámbitos del centro, adulto, tanto adulto como edu educación. Entonces, 12 adultos, 18 niños afectados de parálisis cerebral, con o sin discapacidad intelectual, ¿no? eso muy importante. En grupo intentamos formar, ¿no? digo intentamos porque en este, en este concepto es muy difícil, grupo homogéneo de entre 3 y 6 usuarios. ¿Cómo se pasa la sesión? Intentamos tener una o dos sesiones semanales de entre 30 y 60 minutos, con un contenido didáctico según necesidad del grupo y de los usuarios. Es fundamental, es muy adaptable. El método es adaptable, lo ha dicho Antonio, pero la verdad es así: adaptable a cualquier nivel. Perdón. Recurso material: los más importantes, el tablero mural pero también que los niños ¿ah? o los adultos puedan tocar la pieza, es decir, tablero de mesa, piezas que lo pueden tocar, jugar con ella. Jugar es fundamental. Nosotros nunca utilizamos la palabra, lo utilizo aquí de forma didáctica, pero la, el término ajedrez terapéutico, no. Los niños van a jugar al ajedrez, van a un taller de ajedrez a jugar al ajedrez. ¿ah? Entonces, siempre es jugando a base de, de juego. Utilizamos la nueva tecnología, ¿ah? tablet también, y pizarra digital interactiva, evidentemente. recurso humano Entonces, como lo comenté antes, formamos a 12 monitores. Hicimos un curso online. Bueno, perfil de los monitores. Es muy importante que la personalidad del monitor sea muy activa, alegre, con humor, creativa, imaginativa, flexible. ¿Flexible por qué? Porque se tiene que adaptar a las dificultades que puede tener cada chaval. Paciente, ¿eh? paciente, eso muy importante porque la paciencia, ¿eh? uh, los conceptos que se trabajan alguna vez se tardan uh, en fraguar. Tenaz, bien formada, conocedora de la materia, tener objetivo claro, saber qué es lo que vamos a trabajar, ¿eh? es decir, el aspecto selectivo, es decir, hoy vamos a trabajar quizás la atención selectiva, la atención sostenida, es decir, eso es muy importante. ¿Ah? Con habilidad en, en comunicación, con mucha empatía, con saber motivar y saber elogiar. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Ah? Los beneficios, yo creo que la, la palabra más importante es un juego. ¿Ah? Es decir, lo hemos dicho ¿ah? y lo volvemos a decir, no es, la meta no es aprender a jugar el ajedrez en ningún momento. ¿Ah? El ajedrez no es un fin, sino un medio fundamental. Los niños no vienen a aprender a jugar al ajedrez. Bueno, si aprender a jugar al ajedrez no pasa nada, evidentemente, pero no es la meta. La meta es utilizar el ajedrez como medio. Entonces, siempre de forma muy lúdica, muy atractiva, los no, bueno, lo pasan bien, disfrutan. Es gratificante, valorizante, porque efectivamente el ajedrez tiene en la mente de la gente. El ajedrez es algo muy difícil, muy, es para intelectuales, es para súper Entonces, cuando ellos van a jugar al ajedrez, van también con esa idea. Mejora bastante la autoestima de lo que, lo que lo hacen. Beneficio transferible a la vida cotidiana, lo veremos. Favorece la interacción social, aplicación de conceptos nuevos. Aquí vemos, por ejemplo, que está trabajando el concepto de columna, columna y línea. ¿Ah? Veremos que después se trabaja y este concepto lo podemos utilizar en la vida real. Utilizar en la vida real hasta en los supermercados, es decir, que lo que se ha aprendido, te ves, eh? sí, tuve, tuve tu, tu colega, ¿no? se, eh, lo que se ha trabajado en el taller de ajedrez se puede utilizar fuera y de forma inversa también. Lo que aquí se ve, las las filas, las columnas, se vuelve a utilizar después en el taller de ajedrez. Aquí están todos en filas. Ah, ¿Se ha parado? Ah, no. Bueno, nosotros el método uh, es muy interesante, pero vimos que desde el principio había que hacer un trabajo previo. Un trabajo previo, teniendo en cuenta el nivel de ciertos, cierto usuario. Es decir, que no podíamos empezar, como ha hecho Juan Antonio, del tirón con estimulación mmm, atencional. Sino que había que introducir, había que familiarizar bastante con el concepto de tablero, de casillas, de disposiciones, de piezas. ¿ah? Nada más que el nombre de la pieza, reconocer la pieza, era un trabajo previo que había que hacer. No con todos... Pero hay muchos grupos que sí que lo necesitaban. ¿Ah? Aquí se ve reconocimiento de pieza, que es, es una torre. Uh, aquí se trabaja los conceptos, se ve uh, bueno, toda la pieza. Aquí también. Tocar, eso es fundamental también. Torre. Después, la disposición, ¿ah? que es una fila, que es una columna, que es una diagonal fundamental aquí se trabaja las filas también se trabaja las filas aquí resultado los resultados quizás es lo más difícil porque hay una gran dificultad para encontrar indicadores de, de, de, de resultado pero lo que sí podemos decir es que el, de todos los monitores, todos los monitores nos lo han dicho y todos los chavales lo dicen, hay una motivación absolutamente enorme. Es decir, presta a todos un interés impresionante para el taller de ajedrez. Yo creo que tú lo tienes también exactamente igual en los demás colectivos, ¿no, Juan Antonio? Eso es... En, tema, en términos de en la atención, por ejemplo, tenemos chavales que no podían o no pueden prestar atención más de 10 o 15 minutos en cualquier tarea. Y hemos visto que a lo largo, a lo largo de este año han, prestado, han sido capaces de prestar atención algunos hasta una hora, una hora en el taller de ajedrez. Eso es observación directa. Observación indirecta. Tenemos chavales, un chaval no, no, no, que, que pedía ir al cuarto de baño cada 10 minutos. Cada 10 minutos... Baño, pipi, pipi, pipi. Y este chaval ha sido capaz de aguantar una hora sin pedir, na, sin pedir nada. Un otro chaval que tenía tics y que han bajado bastante durante la sesión. Ah, no, estamos, cuidado, no estoy diciendo que eso es la maravilla de la maravilla, que los tics han desaparecido, no. Durante las sesiones, durante el taller. Mejora de la memoria a corto plazo. El ejercicio que habéis visto antes, hemos visto que chavales han ido mejorando, es decir, han ido mejorando en la memorización de, de pieza, como, como habéis visto. ¿Ya? Vale. Pieza o memoria visual-facial, porque también existe ejercicio de pieza que han cambiado de sitio, también iba mejorando. Reconocimiento de pieza, tocándola, viéndola, también eso han ido mejorando. Bueno, los conceptos de verticalidad, columna, horizontalidad, traslado a la vida cotidiana, eso, bueno, se ha trabajado todo el tiempo. Conclusiones. El ajedrez terapéutico es totalmente aplicable a la persona con parálisis cerebral. Lo digo porque teníamos dudas. Nosotros no sabíamos si eso lo podíamos utilizar. Este año ha sido un año un poquito de, de prueba. Su uso es muy fácil, baratísimo, baratísimo. Es con, eso, aquí tenemos nuestro... Nuestro director que lo puede decir, quizá el tratamiento más barato que se ha hecho en la historia de UPASE. De, de es decir, un tablero mural, la formación de los profesionales, comprar algunos tableritos, algunas piezas y punto. Con eso ya podemos empezar mañana, bueno mañana, después de la, de, de la formación. Barato, polivalente, adaptable, los beneficios son ampliamente observables. dificultad para establecer el indicador, eso es verdad, la evaluación es un poquito complicada. Es preciso fomentar la aplicación, los estudios y la investigación para objetivar la idoneidad de la herramienta. Ya está. Gracias. Va a intervenir Alba Godino con su intervención COHASIS. Alba es psicóloga por la Universidad de Granada, auxiliar de enfermería con formación en aerosolterapia y en la máquina de tos asistida por la Unidad de Ventilación Mecánica Domiciliaria del Hospital de San Rafael en, en Granada y trabaja en ASPACE desde 2009 y es la responsable del grupo de autogestores de ASPACE de Granada. Buenas tardes. Eh, en primer lugar, quería... Quería decirles que queríamos traer aquí la máquina de la tos con un usuario para que ustedes vieran una, en una demostración para que ustedes vieran cómo funciona la máquina de la tos. Pero solo tenemos una máquina de la tos en Espacio Granada que compartimos tanto residencia como unidad de día. Y vamos a dejar dos días sin su tratamiento a algunos usuarios que la usan todos los días, además dos veces diarias. Eh, Empezar a ver, así diciendo, explicándole un poquito cómo conocimos la existencia de dicha máquina... ...y fue a través de un médico de San Sebastián, el que no, a través del cual nos pusimos en conocimiento... ...que existía un equipo portátil, un equipo eléctrico portátil... Eh, ...que iba a ayudar a nuestros usuarios a expulsar con mucha más facilidad la mucosidad. Este equipo, esta máquina de la tos, el uso de este equipo supondría una alternativa segura, no invasiva cómoda, muy cómoda, o sea, una de las cosas de las principales ventajas a la aspiración, pudiendo realizarse tanto en nuestro centro, en los centros aspaces, como en el domicilio de los usuarios. Esa es una de las ventajas principales que ahora también comentaremos. Inmediatamente nos vamos a poner en contacto con la unidad de, de, unidad de ventilación mecánica del Hospital de San Rafael, que dicha unidad, eh, quiero decirle, lleva 21 años funcionando. Eh, ...durante los cuales ha atendido a más de 350 pacientes... ...dicha unidad está coordinada por médicos intensivistas... ...médicos intensivistas de la UCI... ...por dos razones principalmente... ...una, porque es una especialidad que necesita de, una, de esta coordinación... ...una especialidad muy particular que necesita de la coordinación de dichos especialistas... ...y otra razón es porque los pacientes, estos pacientes necesitan una atención globalizada... Eh, la unidad de ventilación mecánica eh, es un programa, se trata de un programa de um, un programa de atención, unidad de, mecánica, oh, perdone, unidad de ventilación mecánica domiciliaria, se, tra se trata de un programa integral de atención a pacientes con problemas graves, serios, severos de respiración, de atención en su domicilio. Este programa en Granada es uno de los escasos sitios en los que se cuenta, o sea, que tanto como en su domicilio, por eso lo coordina, he dicho que lo coordinan médicos intensivistas, porque tienen que estar, estos aparatos se prestan a los pacientes en su domicilio y también los tienen en los hospitales ambulatorios o en los centros de espacio que nos lo han dado. Dicha unidad evaluó a nuestros chavales principalmente en lo que nosotros veíamos que tenían dificultades serias para expulsar esa mucosidad. Evaluaron a los chavales y valoraron. ...la idoneidad o no del usuario para recibir dicho tratamiento. Pensábamos a lo mejor que algunos usuarios eran susceptibles de un beneficio... ...y ellos, pues los médicos, pues valoraron si eran idóneos o no. También esta unidad va a definir los parámetros... ...que posteriormente nosotros tenemos que aplicar en dicha máquina. Porque como ahora verán, la primera máquina que tuvimos... ...tenía unos botoncitos, eran unos parámetros que manualmente... ...teníamos que poner nosotros las pautas que los médicos daban... ...en los informes médicos de dicho usuario... ...ahora lo verán, era pues cuánto tiempo de inhalación... ...cuánto tiempo de espera y cuánto tiempo de exhalación. Paralelamente nos formó, la unidad de ventilación mecánica... ...nos formó a los profesionales que íbamos a tener que aplicar... ...dicho tratamiento, principalmente acudimos cuidadores... ...fuimos cuidadores y educadores, algunos educadores... ...los que fuimos al Hospital de San Rafael... ...y recibimos la formación, no formaron tanto en aerosolterapia... ...que es un aparato diferente a lo que es el aparato en sí de la máquina de la tos... ...en aerosolterapia y máquina de tos asistida. Y finalmente, a través de dicha unidad de, de ventilación mecánica domiciliaria... ...nos facilitaron esa máquina, que ahora tenemos... ...primero teníamos dos máquinas, ahora tenemos una, ahora explicaré el qué también... ...nos facilitaron la adquisición de dicho instrumental... ...y también, eh, ah, concretamente fue la empresa Granadina Oximesa... Las que nos, las que, ...los que son los que distribuyen dichas máquinas... ...tanto en domicilio como en hospitales. El cough assist o máquina de la tos asistida... ...ayuda a los pacientes mejorando o sustituyendo... ...su capacidad natural para eliminar las secreciones bronquiales... ...mediante la aplicación de presión positiva en las vías respiratorias... ...seguida de un rápido cambio a presión negativa. La inhalación lenta y exhalación rápida del flujo aéreo... va a ...ser lo que simule el proceso natural de la tos... ...cuando tosemos... ...hacemos rápidamente una inhalación y una exhalación... ...que es lo que va a simular la máquina... ...el proceso natural de la tos... ...esta máquina también evita... Uno, ya lo hemos dicho antes... ...pero evita los posibles problemas... ...que se asocian a, a procedimientos más invasivos... ...como la aspiración. Este, el modelo A3200... ...fue el primer modelo... ...que tuvimos dos aparatos... ...nos dejaron uno en unidad de día... ...y otro nos lo dejaron en residencia. Como decía antes, eh, teníamos que modificar... ...cada usuario tenía un informe médico... Eh, ...en los cuales el primer botoncito de la izquierda pone inhalación... ...teníamos que poner manualmente eh, el tiempo... ...si era 1,5 de inhalación, luego el de abajo ven exhalación... ...y teníamos también el tiempo de pausa entre inhalación y exhalación. La esfera que ven arriba, la parte celestita, la aguja se movía... ...hasta lo que los médicos indicaban que se tenía que aplicar... ...la pauta indicada para ese usuario de la presión que teníamos... ...que eh, la, la presión positiva, la celeste inhalación... ...presión negativa era la amarilla, la aguja se va moviendo... ...cuando se le ponía, cara ahora lo verán en el vídeo... se lo verán todo mucho mejor... ...cuando se le aplicaba la mascarilla nosotros teníamos que estar... ...pendientes de esa agujita que iba en cada inhalación... ...y en cada exhalación, cuando a veces no llegaba a la presión... ...que tenía indicado ese usuario... ...en el botón de abajo central teníamos también que mover... para que ...la presión para que llegara a, a la... ...porque a veces cuando le ponemos la mascarilla a los usuarios... Se sale, la presión, ...se sale aire por esa mascarilla... ...sobre todo la diferencia de esta máquina con la otra... ...y la principal desventaja que tenía esta primera máquina... ...es que esta máquina, la, la respiración del usuario... ...se tenía que acompasar a la máquina... ...a, esta, a la máquina esta... ...en la segunda máquina todo es automático... Y si no respiramos, la máquina no funciona. Ya sean pacientes con TOC, o sea, con problemas de respiración grave, no sé no, no, si compulsivo, quería decir el otro, problemas de respiración grave, como, eh, como todo tipo de pacientes que tengan res, problemas serios de respiración. Vamos a ver la, el siguiente modelo para que veáis, a ver, este. Este es ahora el que estamos usando actualmente en la espacio de Granada, ...vino el doctor Peña Maldonado... ...que fue el principal promotor... ...del programa de unidad de ventilación mecánica domiciliaria... Vino a, explicar, ...vino a traérnoslo... ...nos explicó cómo funcionaba... ...nos explicó las ventajas de dicho aparato... ...que ahora van a ver cómo funciona en un vídeo con una usuaria... ...y ya le digo que la principal... la principal ventaja de este aparato, de este modelo... ...es que si no respiramos... ...él no mete aire... ...en la otra, independientemente de nuestra respiración... ...entraba el aire y salía con la presión y con los tiempos y los parámetros pautados por los médicos. Entonces, por eso el aire de la mascarilla a veces se salía y teníamos que corregir manualmente la presión. Las ventajas eh, de, de, usar, de poder usar esta, esta máquina de la tos es que va a mejorar y sustituye a una tos ineficaz. ¿Cuántos de nuestros usuarios tienen tos ineficaces? Entonces, ¿va a mejorar o la va a sustituir? Va a ayudar a eliminar esas secreciones de los pulmones que hemos dicho, de los bronquios. Va a reducir, por tanto, la incidencia de infecciones respiratorias y supone una alternativa también que hemos dicho antes, segura, no invasiva y cómoda a la aspiración. Y, finalmente, sobre todo, podemos usarla en nuestros domicilios de una forma cómoda. De hecho, la primera, el primer modelo, el A3200, se lo dieron eh, los médicos de, unidad de la unidad de ventilación mecánica, le proporcionaron a las familias, ...del usuario que ellos evaluaron y vieron que era susceptible beneficiario de, de dicha máquina... ...les dejaron en su domicilio una máquina y nosotros en Aspace teníamos otra. Ahora vamos a ver unos vídeos porque eh, ellos aconsejan que el uso de... ...que se le debe de poner mínimo dos veces al día, el uso normal por la mañana... ...y luego por la tarde. Nosotros en unidad de día lo ponemos por la mañana... ...los usuarios que van a sus casas, en sus casas se lo ponían por la tarde. En residencia no hay problema, se le pone por la mañana y se le pone por la tarde. Por favor, los vídeos. El primer vídeo. Lo primero que hacemos, eh, en, primero se le coge a todos. Tienen pautado 5 mililitros de suero, que si van acompañados de una medicación... ...porque esté con mayor afectación de sus vías respiratorias, puede llevar... Pues mucolítico antibióticos, se le pone la media ampolla de la medicación que el médico tenga pautado para ese usuario y se le termina rellenando con suero. Eso va a hacer, bueno, se le pone en el vaso nebulizador. Eso ahora va a hacer, son unos aerosoles que van a reblandecer los bronquios, los pulmones, la mucosidad que hay en los bronquios, en los pulmones. De, va a tardar, dura. de 8 a 10 minutos. Cada usuario, todo eso es. Eh, ...específico de cada usuario... ...se lava después, la mascarilla, el vaso nebulizador... ...tubo conector no se lava... ...se le conecta el tubo conector... A la ma ah, ...ya lo están viendo, el aparato de aerosolterapia... ...va a durar eso, su, eh, la finalización... ...de diez, de 8 a 10 minutos... ...vamos a, así a reblandecer y a fluidificar... ...la mucosidad que se encuentra en los pulmones... ...y en los bronquios. Esta usuaria, Mariloli... ...está en unidad de día y en residencia. Por la mañana nosotros se la ponemos en unidad de día... ...ahí ven que el aparato nos lo proporciona oximesa... ...los dos, el, el de aerosol, terapia ...y la máquina de la tos. Como si hubieran pasado los 8 o 10 minutos... ...terminamos... ...ya están viendo que no ocupan nada... ...se pueden usar, eh, fácil de llevar... ...se llevan de... ...no nos llevamos de residencia unidad de día... ...y ahora ya vamos a empezar a colocarle... ...lo que les estaba explicando antes... ...el tubo conector... ...de la máquina de la tos... ...con la mascarilla... ...que esa mascarilla ahora verán... ...cómo se le tiene que poner... ...en la cara... ...y con el primer modelo que teníamos... ...se salía el aire... No podíamos porque la respiración del usuario respiraba a veces en contra de la respiración, de, lo que le, de la presión que le metía a la máquina. El filtro antibacteriano, ese filtro tampoco se, se limpia en el tubo conector, las mascarillas sí, por supuesto. Y ahí empezamos ya la aplicación de la terapia, administrar la terapia. Casi todos nuestros usuarios, esta, esta máquina tiene programados tres modelos. Hemos, ...han visto 25, más 25, menos, más 25 inspiración... ...menos 25 expiración, ese es el modelo 1... ...luego tenemos, ahora lo van a ver, programado el modelo 2... ...nosotros ya no tenemos que manualmente nada más que poner... ...este es más 30 de inspiración, de presión, menos 30... ...que se usa con, con usuarios que tienen más dificultad... ...para expulsar su flema, su mucosidad... ...y el tercer modelo... ...es este que pone más 10 inspiración, menos 20 inspiración... ...que solo se usa cuando a veces tenemos o tienen los usuarios... ...una telilla en la garganta que le impide la respiración... ...y solo se pone, se le da una tanda, que ahora lo van a ver... ...este, este tercer modelo de programa, solo se da una vez... ...una tanda de 10 ciclos... ...y luego se le tiene que aplicar su programa... ...ya sea el más, menos 25... ...que el que en unidad de día... ...todos los usuarios tienen ese programa... ...más o menos 25 de presión... ...el 1... ...el que usa concretamente esta usuaria Mariloli... ...más... ...menos 25... ...ahora van a ver con cada... ...y van a oír... cómo cuando respira... ...inspira y expira... ...se oye clic, clac, clic, clac... ...se tienen que dar... ...tres tandas de 10 ciclos... ...si los usuarios... ...hay usuarios que no permiten 10 ciclos... ...se le darían 8... ...oigan ahora y vean... Nosotros simplemente hemos puesto el programa que nos han dicho los médicos... ...que es el modelo 1 de 25 de presión. Se le sujeta su mascarita. Como la máquina no va a funcionar hasta que ella respire... ...todavía no le hemos, puesto, no le hemos dado a, a terapia. Ahora se le da un botón de terapia. Ahora le damos al botón de terapia. Ahora van a ver en la máquina. Cuando ella respire va a empezar a funcionar la máquina... Ahora cuando la, Ahora lo van a ver. Ese sonido, clic, inspiración, expiración, un ya lleva uno. Así, dos ciclos, tres ciclos, cuatro. Así hasta diez ciclos. Primera tanda. Son tres tandas, como he dicho. Entre tanda y tanda se aguanta, se espera un minuto, minuto y medio, dos minutos, de uno a dos minutos esperamos entre cada tanda. La máquina eh, se tiene que poner, sin, eh, si se pone ahora, esa, el paciente está en ayuna, se le pone y tiene que esperar media hora hasta que el, el, el usuario pueda comer, merendar o desayunar. Si ya ha comido una comida principal, para ponerla tenemos que esperar de hora y media o sobre hora y media para ponerla. El siguiente vídeo, por favor. Aquí lo van a ver mejor. Lo que le he explicado antes, la máquina tiene, solamente tenemos que poner uno, modelo 1, preestablecido. Ese usuario tiene el modelo 1. Pues se le pone, que es el más usual. Ahí lo ven más clarito. Inspiración y expiración. El segundo programa que tenemos en, en ese, el segundo. Que sería el que necesitan aquellos pacientes que están peor. Es más presión, más 30, menos 30. Y el tercero. Este tercer programa solo ser, sería una tanda, más 10 de presión positiva expiración, inspiración, menos, 10, menos 20 presión negativa expiración. Solo se le pone una tanda al usuario para quitarle esa telilla y luego se le tendría que administrar las tres tandas, de, tanto, o del modelo 1, de 25 más 25 menos 25, o del modelo 2, más 30 menos 30. Y ahora ya el último vídeo para finalizar de… Eh, Bu buenos días De Mariloli buenos preguntándole días. ¿Cómo te llamas? Mariloli ¿Y estás en? En la tos de la nada. Muy bien Mariloli Pues vamos a preguntarte sobre la máquina de la tos Que a ti te la pone dos veces al día ¿Vale? Pues vemos, a ver, primera preguntita ¿Qué sientes Mariloli cuando te ponen la máquina de la tos? Bueno. Mejor. ¿Te sientes mejor? ¿Qué? Muy bien. ¿Te molesta? ¿Te es desagradable? ¿Qué va? No. ¿Qué va? No te molesta, ¿no? ¿Qué beneficios notas que te aporta desde que empezaron a ponerte la máquina de la tos? mejor el el pecho el pecho mejor el pecho mejor y los mocos expulsan mejor los mocos sí te ayuda a echarlos mejor sí es que lo que pasa es que cuando, cuando ando, ella anda, ando, con, con un ando, anador, ando. también eso, ando. te ahoga un poco. Pero ahora te encuentras mejor. ¿Y? Desde que te están poniendo la máquina. Claro. Muy bien. ¿Sí? Pues eso es lo que queríamos que les contara a todas estas personas que van a ver tu vídeo. Te despides de ellos. Adiós. Y hasta. Adiós y gracias. Adiós, Mariloli. Buen día. Pues con esto finalizo la exposición. Si tienen alguna pregunta que hacer, no sé si ha quedado. ¿Qué? Diga, dígame. Sí. ¿Se me escucha? Pues nada, funciona, vale. Pues eh, otro de los problemas que teníamos es que eh, no nos dejan utilizar un mismo aparato para distintos usuarios, eh, aunque cambiemos las tubuladuras con dos filtros y nada por el estilo, con lo cual cada usuario tiene que tener su único aparato, que utiliza en casa y que tiene que utilizar en el centro. Pero en el centro no nos dan un aparato, o sea, nos dan dos, dos aparatos por usuario. Con lo cual tenemos un aparato que se va a casa, un, un aparato que viene a casa todos los días en los autobuses. Vale. En mi caso, por ejemplo, seis aparatos. Vale. ¿vale? No es el Philips el E70. que pesa… Claro, la mitad de la mitad no, pues de lo que recibimos nosotros. Vale. Con lo cual yo ya tengo rotos dos vale. en los transportes. Y entonces, nada, también era poco preguntar qué estaba pasando en, la, en, la, en el resto de comunidades autónomas, porque a nosotros nos habían atado de pies y manos con el tema del cambio de aparato y con el cambio de ese distribuidor. Y luego el tema de las pautas médicas, a mí, yo he llegado con familias, que eso además en un curso que hicimos hace dos o tres semanas, eh, llegábamos a neumólogos que pautaban el aparato el aparato llegaba con eso el distribuidor, iba a casa de los familiares que aplicaban como buenamente les parecía el funcionamiento del aparato, pero que por ejemplo la pauta no la daba un neumólogo. Yo he visto la pauta apuntada en un folio a lápiz y esa es la pauta que me llegaba a mí a los centros. ¿De quién te ha puesto esto? No, el que me trajo el aparato. Que pues, eh, no sé qué decirte, yo no sé. Yo lo que te digo, cuando nosotros fuimos a San Rafael para que nos formaran, venía la familia, venía la madre, me acuerdo con la chica que yo estuvo, la usuaria Belinda, venía la mamá de Belinda, no le explicaban a nosotros y a la mamá de su, a los papás... Que le iban a dejar la máquina, los médicos le explicaban el uso de, de dicha máquina y, por, y lo que, de lo, todo lo que me está diciendo, aparte de que se te rompan, del trastorno de la, de lo, del de el traslado diario de esos aparatos, sobre todo que si estáis utilizando un modelo que ahora que no se acompasa a la respiración de los usuarios, eso es lo que veo como, vamos más, más negativo, como que tenéis que tenéis más problemas, vamos lo veo porque es que el modelo este es magnífico por eso. Porque además, si tose, si tosen los usuarios, se para. Es que no le está invadiendo nada. No es súper es eh, bueno, fácil. Es que, por lo visto es eso. El distribuidor de cada comunidad autónoma elige el aparato que a ellos les conviene. Vale. Y es el que te dan. Por eso preguntaba, en un poco a pregunta abierta. ¿Qué, qué vale. pasaba el resto de comunidades? Y... No sé qué decirte. A, o sea, si alguien aquí sabe algo al respecto que te pueda responder. Yo lo que hoy he comentado y, y no sé que, que ojalá se te resuelvan o se resuelvan esos problemas. Otra pregunta. Bueno, preguntas. ¿A ti? La primera es cuánto vale el traje. Cuánto vale el traje. La, la, la segunda es. Um, Um, normalmente que ni mi día de edad a ella está En cuanto al, al precio, el, eh, el traje ronda los, eh, si no recuerdo mal, los 1.500 dólares. El, el distribuidor ese es americano. Hay diferentes tallas, y, que es en relación a la, a la segunda pregunta, que van organizadas por colores. Hay seis tallas, desde el amarillo-rojo hasta la última talla, que es la más, eh, la más grande, que es el azul-blanco. Entonces, con esa barca hasta la edad eh, adulta. Entonces, nosotros, por ejemplo, para mi tamaño, sería más o menos una talla azul-blanco y esa sería la última que hay. Cuando ya entramos en mayor corpulencia, pues ya el traje no, no tienen medidas para, para, ese tipo de, para ese tipo de personas. Eh, con respecto al a piequino, eh, en principio, claro, no se... Sé, coloca una parte del traje, sino que lo que haces es aprovechar el uso conjunto de todo el traje, eh, entonces necesitas para poder hacer una aplicación en miembro inferior necesitas tener el zapato las rodilleras, pero también el pantalón y el traje, porque digamos que los tensores se anclan y se soportan con las diferentes partes de, de, ese, de ese traje, y lo que nosotros vemos con el pie equino, en chicos que son capaces de mantenerse de pie, es que consigues por una parte eh, dar un poquito de fuerza pero también trabajar ese, esa fatiga que tiene ese, ese trice es que lo que les pasa es que fracasan y hay una, una marcha agachada o una bipestación agachada, entonces se puede trabajar con cualquier eh, musculatura del, del, del cuerpo. Y con respecto a miembro superior, pues también es un poco lo mismo. Se puede trabajar al final TeraSuite. El beneficio que da es que al, fin, al dar la activación de la parte central del cuerpo vas a tener desde lo proximal mejoras en, eh, a nivel eh, manipulativo. Eh, en mi experiencia, a mí el, el módulo de brazo para... Trabajo de manipulación fina me parece para el niño un poco, o para la persona un poco armatoste, porque tiene parte de dedos, la parte de la codera, entonces a veces como que parece que puede dificultar un poco el, el, el manejo, pero también, también, eh, también existe. No sé si he contestado. Gracias. ¿Hay tiempo solo para una última pregunta? ¿Quieres preguntar? Tengo una pregunta. Es que yo tengo un poco más de vista. En el juego me agradezco el tiempo. No le puede. Ahí está. Un problema de vista que sí. Lo llevo. Lo llevas. No le puede. Que si sí se pueda. Ahí está. Es el. huevo. el De la Que se puede. Porque tiene un de ver las piezas Hola, gracias eh, nosotros adaptamos con problemas de vista eh, por ejemplo eh, hay más alternativas El tacto por ejemplo utilizamos bolsitas de ajedrez y van cogiendo las piezas vamos diciéndolas y van cogiendo las piezas, por ejemplo, que son, no utilizamos ahí la vista. Ahí tenemos muchas alternativas, quizás esto es la creatividad también del monitor, como ha dicho Philip que va, que va a apuntar a, quizás creo que con más conocimiento que yo, porque, porque es más específico, pero sí tenemos muchas alternativas con estas personas. Eh, el más, una muy muy muy directa es poner a personas con, con problemas de visión, pues ponerlo, Justito a mi lado. Es decir, si estás aquí, pues te pongo justito al lado y haces las veces de ayudante de ayudante mío. ¿no? Tenemos, creo que tenemos ciertas opciones. Sí. Bueno, yo no creo que no tengo nada más que añadir, sino que el ajedrez, eh, curiosamente, existe, bueno, el ajedrez Juego, Existen uh, muchas personas ciegas que juegan al ajedrez, es decir, que hay hasta una federación de jugadores ciegos que juegan al ajedrez y hay hasta los jugadores, uh, los gran maestros, no, no necesita ellos el, el tablero, las piezas juegan a ciegas. Para la persona con dificultad, ¿eh? yo estoy totalmente de acuerdo con Juan, es decir, que el tocar, ¿eh? existe también tablero ¿eh? que permite con distintos niveles, es decir, que la pieza blanca, la, la, la casilla blanca y la casilla negra están a distintos niveles, es decir, que tú puedes tocar y ver, y tocar, ¿eh? las piezas son distintas si son negras y si son blancas, es decir, que no hace falta, ¿eh? existe un medio para distinguir, la pieza blanca de la, de, la, de la pieza negra, la casilla blanca de la casilla negra, que de, existe adaptaciones para jugar para personas con dificultad visual. Eso sí que existe, está previsto. De aquí a que nosotros lo podamos utilizar, yo creo que no hay ningún problema. Ah, se puede perfectamente adaptar. Es que, es que, yo tengo, engañé, engañé, engañé, de engañé, engañé, engañé, engañé, engañé, Pues entonces con esto damos por concluida esta, este taller.